América. y recuerda que estamos en vivo, si tienes que salir, pararte de tu casa o hacer cualquier diligencia puedes seguirnos a través de tu aplicación de Facebook en nuestro Facebook Live esto es el toque del mediodía, vamos a abrir las líneas en lo que Nelson Javier llega estamos a esperar de que venga para la entrevista que tenemos pautada eh, eh, con él Miren, ahora sí, eh, eh, los robos, señores, se están a la orden del día. Y miren, es preocupante porque en esta etapa de la economía, eh, de lo susceptible que está con el tema de, de la pandemia, hay muchas personas que todavía están en suspensión, otros que lamentablemente no van a volver a trabajar porque hay empresas que quebraron, hay empresas que todavía no saben cómo van a, a reactivarse eh, en medio de esta pandemia. Y el robo está a la orden del día. Veloz, la gente está que desesperada por comida. Y, y es el caso de este negocio de un hermano, un amigo de Vladimir Camilo, de Supermercado y Farmacia Manantial, donde detuvieron a dos sospechosos eh, de penetrar y llevarse algunas mercancías de la farmacia, Supermercado y Manantial. Vamos a ver, señor director, las imágenes ya cuando estaban detenidos en, la, en el destacamento de la Policía Nacional de aquí de San Francisco de Majoes. La número 6, señor director, la de ahorita, la número 6. Los supermercados, los supermercados, ¿qué tienen que decirnos? Que no tenemos que nada. ¿Cómo fue? Creo que nosotros lo están acusando ustedes No de... a ¿Ustedes en los... ¿Qué hacen? ustedes que eso, No sé, no. Estaban no comprando, ¿verdad? Estaban comprando. te dice que estaban robando. por qué lo no presaron? ¿A la de espalda. Ahí vemos las dos personas detenidas Supuestamente porque estaban Sustrayendo mercancía en el supermercado Y farmacia manantial de la ciudad de San Francisco De Macorís Ellos dicen que estaban comprando Pero A una gente bueno. que esté comprando se lo llevan detenido veloz. No, a mi entender, ¿no? ¿Eh? A mi entender, ¿no? A lo mejor hubo una confusión y ellos eh, se le olvidó pagar, ¿fue? En la pues puede ser. O sea, sí, yo creo que muy fue muy que se le olvidó de... pagar y, y, y a lo mejor la seguridad entendió que ellos estaban robando, pero a cualquiera se le olvida. A mí me ha pasado. Que yo ¿De ese... Sí, que estoy hablando y, y, y, y, me, y me voy con algo en la mano, pero me devuelvo. ¡Ey, hey, mire, no ha pegado, sí! Ellos parece como que, no sé. Pero ahí están sometidos ya a la acción de la justicia. Y a propósito, a propósito de justicia veloz, a menos televidente, eh, los negocios de droga no se han parado. A mí no me gusta hablar de negocios de droga porque yo creo que eso es llover eh, sobre mojado y hablar en el desierto. Porque aquí los puntos de droga son algo de, de dominio público. Incluso hay, hay lugares donde se venden eh, este tipo de droga, entiéndase marihuana, cocaína, heroína, esas cosas, y que tienen letrero. Pero vamos a darle la duda y las autoridades, me parece que es la fiscal de Duarte, Smiley yamel eh, Rodríguez, eh, quien en un operativo, esto fue el fin de semana, eh, la número 7, señor director, eh, eh, la Procuraduría junto con la policía, la DNCD, el DNI, eh, el FBI, eh, qué sé yo, el Estado Mayor, eh, vinieron medio mundo y miren pues, eh, lo que ocuparon, eh, gran cantidad de dinero, menudo, pesas, cuchillos, ahí podemos ver ya, eh, ¿cómo se llama eso tú? Eh, eso, esa bolsita plástica. ¿Cómo, hay, ¿Cómo es que le dicen a eso? ¿Quién? No, no, esa bolsita, eso tiene un nombre. Sí, ya cuando están a punto de distribución. Miren, eh, eh, con razón ese negocio es tan rentable, el de la droga, porque miren, eh, eh, eh, hay productos y como mercadólogos lo puedo decir que son más costosos el embalaje, o sea la envoltura para que me entiendan la caja, la presentación, que el producto en este caso al revés si ustedes se fijan la droga, la envoltura es con, con, con funda plástica es baratísimo o sea, no se gasta en caja, en una presentación entonces el negocio es rentable, miren por ejemplo ahí eh, detuvieron varios celulares, varias porciones eh, de, como se dice, de un material vegetal posiblemente marihuana. Eh. Ojo, también de un polvo blanco, presumiblemente cocaína. Que todo el mundo sabemos que es marihuana y cocaína, pero eh, legalmente hay que decirlo hasta que eh, un laboratorio certifique de que es eh, marihuana y cocaína. Pero ahí está, vamos a escuchar a la, me parece, que es eh, Smiley, Smiley Jamel Rodríguez. Escuchemos en conjunto con el departamento de inteligencia sensitiva Policía Nacional, así como los organismos de la Dican, en seguimiento además con el general de esta plaza, el licenciado Ten pues estuvimos realizando labores de inteligencia y seguimiento con respecto a procesos que ya tenemos iniciados. En ese sentido se han realizado varios operativos, así como también allanamientos, en los que se han recuperado diversas sustancias controladas, así como también objetos relacionados a hechos punibles, dinero y otras circunstancias que posteriormente estaremos presentando de manera formal a los tribunales pertinentes Observamos también que fueron detenidas personas. Claro, tenemos una buena cantidad de personas detenidas con respecto a estos hechos punibles, a medida de que vayamos depurando, pues estaremos haciendo las presentaciones del lugar con respecto a los detalles eh, recolectados sobre los hechos punibles que se le imputaron. También se ocupó de eh, armas de fuego en el, en el operativo. No. Hasta ahora solamente estamos vinculados a lo relativo por ahora, hasta que veamos el desarrollo de todo lo demás, ya que acabamos de llegar de, de los operativos del lugar, estamos vinculados en la parte primera con relación a sustancias controladas y otros objetos relacionados. En el interín le estaremos dando detalles de todo lo demás, cuando ya podamos hacer el reporte final de todos los objetos levantados. ¿Continuarán estos operativos por otros sectores? saben que este es un trabajo en conjunto que estamos realizando constantemente, eh, dígase Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones, y en ese entendido pues seguiremos como hasta el momento lo hemos hecho, realizando este tipo de actividades para eh, mermar en su mayor posibilidad este tipo de flagelo que tanto afecta a la sociedad franco-macorizana y a la República Dominicana Ahí vimos este operativo, ojalá que se sigan haciendo Ahora la pregunta mía es y que se da la pregunta del millón, ¿cómo llega esta droga a este pueblo? Veloz. Déjalo ahí, Veloz, no te meten eso, es peligroso. Pero lo dejo de tarea, ¿cómo llegan esos kilos a este pueblo? Bueno, el que sepa la respuesta, que me la media por DM. Mira, a propósito de los ladrones, el dirigente popular de Felabel, Joven Martínez, fue víctima le robaron el celular y ahora lo llaman para que dé unos uno cheroques para devolverle el celular. Vamos a escuchar esta denuncia de nuestro hermano y amigo Joel Martínez. Adelante. El miércoles nosotros fuimos hackeados por personas desaprensivas. Nuestro WhatsApp fue hackeado y a partir de ese momento, eh, esas personas desaprensivas han estado solicitándole eh, dinero, a distintas personalidades de San Francisco de Macorís, amigo nuestro. por pues lo que nosotros le pedimos a la población franco macorizana y a todo aquel que nos tiene eh, registrado en WhatsApp, de que nosotros no estamos utilizando WhatsApp, pero mucho menos. Esa no es la práctica de nosotros, de estarle solicitando dinero a ningún tipo de persona. Por lo tanto, le pedimos no caer en esta red de delincuentes que hay, que están hackeando whatsapp y que están solicitando dinero a personas de San Francisco Macorís y amigos nuestros. Hemos venido ante la Policía Nacional para poner una denuncia y que la policía investigue de dónde viene este saqueo para nosotros proceder entonces y querellarlo contra esta persona que caiga todos la ley. Esto es una violación a la ley del p07 de delito de alta tecnología, que por lo tanto está penalizado por dicha ley y nosotros vamos a proceder para que luego no se diga que nosotros hemos estado involucrados solicitándole dinero a personas Fue hackeado nuestro WhatsApp, por lo tanto no lo hemos estado utilizando desde eh, el pasado miércoles que fue hackeado nuestro WhatsApp. Bueno, ahí ya ustedes saben, si usted ve un WhatsApp, del número de Joel Martínez, bloqueo Ahora, no entiendo. Ojalá que Joel, si está viendo el programa, nos llame y nos dé de detalles porque en realidad Joel no tiene necesidad de estar llamando a nadie por el dinero. O sea, si yo veo una llamada de Joel o un WhatsApp y que, Roberto, deposítame, yo me lo a te extraño. Digo yo. O sea, pero ya usted está advertido. Así que, pero si a ti te llega un WhatsApp de Joel Martínez, eh, bloquealo, bloquealo. Eso, eso se ha dado mucho realmente. No, no sé si eh, específicamente en este periodo de, de cuarentena, pero sí han habido muchas denuncias, no exclusivamente eh, de aquí, de esta zona, sino de personas que han solicitado eh, dinero, ayuda, depósitos a nombre de otra. Así que hay que tener bueno. sumamente cuidado. Qué bueno que se hagan este tipo de denuncias a la persona que es la directamente afectada, pero hay que tener sumamente cuidado con esa Algo que nunca, nunca he entendido tampoco es como los eh, privados de libertad tienen in, Pueden llamar de sí, la cárcel. Claro. A mí me han llamado. A, privilegiados, a mí no me supuesto. han llamado amigos solicitándome ayuda y yo digo, ven acá. Y dice, no, tú sabes que aquí. Entonces eh, es fácil, si la compañía, si hay una voluntad primero de, de la fiscalía, de solicitarle a las compañías de, de, de servicio telefónico que bloqueen la señal, la antena que está ahí, lo bloquean fácil. Eh, no entiendo el por qué esto sigue esta práctica de que Privado y Libertad puedan tener ese acceso, pero eso sí. tendrán que dar la explicación las autoridades. Por ejemplo, recientemente a mí me han estado llamando de Haití, un número extraño. ¿De Haití? Sí, eh, ya van tres llamadas que me hacen de Haití. A, a, por ejemplo, una fue a las 3 de la mañana y otra fue y, y dos de noche. Eh, hasta ahora no me han vuelto a llamar, pero me lo encuentro extraño, llamada de Haití. O sea, sale un teléfono extraño y, y si a alguien le ha pasado lo mismo, que le, lo han llamado de Haití, eh, déjeme saber, llámeme ahora mismo al teléfono eh, de aquí del estudio, 809-725-0505, para que me digan ese tipo de llamada, de dónde procede, de Haití, un número muy extraño.